¿Por qué está aquí? Porque mi hija se puso enferma y yo no quería que desperdiciase esta oportunidad. ¿Qué le pide al puesto de trabajo? Ahí, pues dadle vacaciones a mi hija para que pueda venir a visitarme a Galicia, porque yo cuando está lejos se le echo mucho de menos. ¿Qué oportunidades ve en este puesto? Pues a mi hija le vendría fenomenal eh, que pudiese conseguir un trabajo estable. ¿Qué destacaría de su carrera académica? Uy, pues es una niña muy estudiosa, no repitió nunca y siempre ha destacado ya desde el colegio. ¿Hasta dónde quiere llegar? Pues a que la contraten, a que tenga un futuro como nosotros lo tuvimos hace algunos años, con algunas dificultades, eso sí, pero esto ya es demasiado y mi hija está muy bien preparada, la niña. ¿Qué está dispuesto a hacer por el puesto? A vivir lejos de su familia, si ella estuviese aquí ya le diría que seguro a viajar, ¡uh! lo que le gusta viajar. ¿Está usted preparado? Pues claro que sí, mi hija tiene un currículum maravilloso, esperad que os lo enseño. ¿Qué sé que está eso? Bueno, aquí está el currículum de mi hija, Estudio ADE, Administración y Dirección de Empresas. Debe de ser, sí. Eh, sabe un galego o inglés. Conoce las reglas del juego. Que no hay reglas. El cronómetro comenzará una vez sepa la prueba que tiene que realizar de pasar correctamente la prueba, oirá dos veces la alarma de aviso. De no superarla, la oirá únicamente una vez. Está siendo grabado en todo momento. ¿Es usted un candidato? Si está aquí hoy, es porque confiamos en sus actitudes para ocupar el puesto de nuestra empresa. No es una empresa cualquiera, no es un puesto cualquiera. El ocupante tendrá privilegios que muchos desearán tener y que jamás disfrutarán. Todavía está tiempo para irse si cree que no está a la altura. La prueba comenzará tras la señal. Dispone de un minuto para realizarla. ¿Cómo explicarías a un extranjero cómo se cocina una tortilla? <risa> eh, bueno, un extranjero jamás pediría una receta de tortilla española porque a ellos les gusta más venir a España a disfrutar de ella. Eh, de lo que sí estoy segura es que me pedirían de la receta de la cerveza. Bueno, en mi casa en cocinillas es mi marido porque lo que es mi, marido, eh, mi hija María y yo, pues como que no. Bueno, para hacer mi hija una tortilla francesa, pues se va apañando todavía. Bueno, yo os voy a explicar cómo se hace una tortilla. Se pelan las patatas, luego se cortan, se fríen, se les escurre el aceite, se le bate bien el huevo, se le echa, se deja cuajar, se le da la vuelta, todo eso sí, con mucho arte. Luego, eh, os, os voy a explicar, bueno, si lo explicase mi hija, pues ella os diría ya hasta de dónde vienen los huevos, claro. Bueno... Entonces, ¿os habéis enterado todos, sí? Eh, amigos extranjeros, Spanish Omelet. Bueno, pues eh, por favor os pido, llamad a mi hija, ahora os doy su número de teléfono, que es el 626-40. <risa> 28, 72. Eh, arrivederci del chi goodbye, Auf Wiedersehen.